porque yo salgo, eh, es porque me hace, el, el, cuando volvían, entraban en mi casa, otra, o sea, entraban, digamos, y yo estoy ahí. Claro, y como usted imaginaba. Sí, o sea, la sí. pregunta es, es esa, yo uh -huh. quería salir de ahí sí. porque estaban mis hijas y mi familia, es tan simple como eso. Igual, yo Cintia, digo, eh, eh, vos Es muy difícil de entender. No, Cintia, pero vos lo que decís tiene una consecuencia. ¿Vos sos consciente de eso? Porque Obvio. vos decís, ¿y qué pasa si yo en vez de salir con un gaspimenta, salgo con un cuchillo de otra montina? De... Entonces ahí los vecinos, que hoy, ayer lo escuchaba en el programa de Karina a la tarde, eh, la vecina decía sentir miedo. Claro. Ella, miedo de vos. Ah, no vos la que tiene... Bueno, pero lo dijo la vecina, no lo digo yo, ¿eh? Disculpame, no le creo... Nada, nada pero, es. Nada, pero ella no podría, nada, con tus declaraciones, nada. voy a sumar al, al doctor eh, Sacker, que nos acompaña, y, de, y te pregunto, claro. la vecina, claro, lo con los dichos de Cintia Fernández públicamente, ¿podría sentir miedo y pedir por supuesto, o sea, una pericia? Pero por supuesto. El accionar de esta mujer. Ah. De Estamos Cintia, hablando de Cintia. Miedo a sí, sí, miedo, eh, sentir. Realmente fue una. Miedo un a Tengo nombre. Criminal, esta mujer tengo nombre. Cintia. Cintia. Cintia, Cintia, Cintia, sí, sí, Cintia Fernández. Cintia. Cintia. Perdón, no la escuché. Eh, a ver, una persona que sale con un gas pimienta, es un arma, a tirarle gas a, a unos chiquitos porque le rompieron la puerta, realmente es ah, un accionar violento sí. y criminal. Chiquitos. ¿Chiquitos? Sí. 15 años, me está, está bien, pero son chiquitos, porque Chiquito 15 años, pero son bastante adultos bolas, para romper ya. una puerta. Pero... pero son adultos para romper claro, una puerta. Claro, el tema está es bien. que me encanta, me encanta el, el, el ímpetu del doctor eh, en, el, en la cuestión de, del gas pimienta. Y me pregunto el, el tema de mis hijas, ¿no? El daño psicológico, dar durmiendo con, con llaves si y podemos dormir. Mi hija el otro día no querer ir al, al, al colegio, la situación de mierda y el pánico que pasamos, digo, no no sé, yo veo a todos los hipócritas de un montón de programas haciendo hincapié en eso, pero no en mis hijas, yo, la verdad, creo que él fue la única persona que antes de hacerme una pregunta de qué pasó, me dijo, ¿cómo estás? Te juro, yo no lo puedo creer, me voy a desmayar. Es una gracias, gracias. Se puede creer. No, de verdad lo digo, pero es una hipocresía, eh, aparte encima eh, empezar la frase esta mujer. Tengo nombre, amor, amor, tengo nombre. Si te citan para hablar de mí y de mi caso, al menos no, aprendete a No, ya me, agrediste me una vez. ¿Qué pasó? no me agredí una vez. Ella evidentemente tiene un estado de nervios constante. Y esta es la oh, demostración sí, de sí, que sí. su estado de nervios Contame. fue trasladado a su vecindario. Pero es una no mujer peligrosa. Sí, es Emitir una mujer que te o... puede tornar peligrosa. Oh, ¿Por porque vas, a... Ojo, vas ¿por qué? a tener un problema legal. Mujer, Para asegurar eso, mujer, vas a tener que tener una mujer un problema legal. Que saca ojito, ojito. Un arma sea un gas Roberto pimienta, llamada, sea una viene navaja... Pero no, no nada, es de la nada, sí. no se levantó a la mañana, se hizo un mate y sacó un gas pimienta. Pero esa, no, no, era a las no 12 tiene, de la noche tendría que, que haber el llamado este a la policía que, que tengo la dos policía, minutos. policía, que a la guardia, ¿sabes? doctor, sí. Sí. Y la guardia que hizo. Sí. ¿Pame? ¿Pame? ¿La guardia Seguramente cuando... Pamé. Sí, te escucho, Cintia. Seguramente cuando crucéste a este señor, que no sé el nombre, le pido disculpas, yo sí no sé el nombre pues no estoy viendo... Omar Sacker. Eh, ah, es el que. Ah, sí, ese que maltrató una mujer en vivo. Por eso le, le se ve que le molestó un poquito. Estaba como no, en un estado no bastante. Cuando día Cuando estaba en casa de. No, la puerta. no, usted estaba en un estado. En un estado dudoso, ¿no? Pero. Y maltrató una mujer, y discúlpeme yo ahí esa no me la banco ni me la como y emito opinión y si usted viene a un panel, se bancará la opinión yo lo que sí, no tengo por qué si quieren los dejo amablemente hablando con el señor, eh, opinando desde, desde su lectura legal yo no tengo por qué debatir con un abogado que no es mi abogado y que no es juez ni parte de esto... ...así que los invito a seguir con ellos... ...no tengo, no tengo drama... ...yo Ay, no tengo ganas de, de cruzarme con cuenta? este tipo... Pero ...que es un violento... Qué, ...pero sabes por qué lo sumé para preguntarle... ...porque yo justo en ayer vi al programa... ...tu vecina... que ...según tu vecina... Tiene miedo, lo dijo ella, sí. o sea que, y, y, no, y no puedo dejar de creerle, ponele, puedes creerle decir? o no, pero ella tiene las herramientas. Yo también o esa tengo era miedo mi, la noche, yo estoy, pero, estoy sin dormir. Pero mi pregunta al doctor, y por eso no es que los quiera cruzar ustedes, mi pregunta al doctor era si la vecina, con tus declaraciones, podría presentarla como prueba para pedir eso, una pericia psiquiátrica. Yo no tengo psiquiátrica. Ganas de la nota. Si, si, si no te jode, perdón, no, pam, no tengo ganas Entonces te la hago a vos la, a la porque... pregunta. ¿Qué pasa si la vecina te pide una pericia sí. psiquiátrica? Pero con gusto, yo estoy a disposición 100%. Yo fui la primera que hizo la denuncia, ¿eh? No tengo ningún problema. ¿No fue ella la primera que Porque hizo no la, fue la denuncia? Porque no es fácil de loca. La primera persona no, no, que hizo la. No, la mañana mi denuncia estaba. Es verdad, no, esa la. Yo hizo me la, la crucé denuncia. en la comisaría. Pero ayer la vecina sí, dijo yo que la ella fue el ¿eh? El doctor Castillo presentó bueno, la denuncia pero ahora que, terror, dijo, que fíjense... la mostramos ayer acá nosotros, claro. Sí, sí, el doctor Castillo en representación yo de ella mido, presentó eh, mi... la denuncia a la justicia. De verdad. No, fue inmediata De manera inmediata sí, sí. Sí. Yo, yo me los crucé, ¿sabes por qué te a digo que fue tal. después? A punto porque ella, Porque ella, yo me la cruzo en una comisaría Yendo a buscar a las nenas Y las nenas, eh, perdón eh, Yendo a buscar a una de las nenas A su deporte Y, y me dijo eh, Ahí está la mamá de Tati En la comisaría, me dice a una de las nenas mm. Así que sé que fui primera Y ella fue después sí. eh, Por ese motivo Doctor, es, es interesante, igual, igual que usted pueda ¿eh? decirnos... No tengo decirnos, más nada que aportar, perdón. No, está bien, eh, pero... pero eh, sí, Julio. El, la reacción de Cintia, que es lo que un poco venimos evaluando entre todos, usted dice que Estoy es de una, de una persona criminal, pero usted no, no puede ver el punto en donde a una mamá que está sola con sus hijas sí, le patean la puerta, yo la entiendo. le no, rompen ella, la puerta no deje, antes de decirle que es un no, una criminal, el porque ella puede señor. haber pensado, por las cámaras de seguridad, que eran ladrones, salió con el gas pimienta, digo, en, en lo que para ella era una actitud heroica en ese momento, después quizás es yo igual desmedida, no tengo... pero es... Pero no voy a compartir a ni escuchar la opinión de este violento porque este fue un violento ¿Por qué decís que es, que es un violento, Le pido mil disculpas con... y porque tuvo actitudes violentas y por eso yo salté a defender una mujer en su momento, así y saltó no, todo no, el panel imagínate que la loca yo sola no estoy... No, no, no, no, no, no, no, no pero bueno, la verdad que prefiero no compartir la nota. Les mando un beso enorme, enorme. Si quieren a los chicos lo dejo en Nordelta.